Ella es doctora en economía, investigadora especializada en economía laboral, distribución del ingreso y políticas sociales en América Latina. Hola Roxana. Hola, buen día. Hola a todos. ¿Qué tal? Buen día. Hola, Muchas gracias tal? por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Roxana, vos eh, podrías comentarnos cómo estás viendo la situación, sobre todo, digamos, en aquellos que son más afectados por la, por la pandemia? Eh, y su impacto, si tienen tiene algunos estudios o avances sobre eh, digamos, cómo ha golpeado en la parte digamos, más baja de la pirámide social, de la estructura social argentina. Sí, mira, a ver, uno puede quizás eh, el análisis partirlo en distintas etapas o en distintas fases en función de cómo ha sido el confinamiento y el, eh, el parate económico asociado al hecho de que la población está aislada físicamente y por lo tanto un conjunto importante de actividades no, no se pueden realizar. Digo por fases porque ustedes saben obviamente que ahora la situación es más heterogénea eh, eh, a lo largo del país, eh, digo, allá por mediados de marzo abril era más homogénea en el sentido de que quedaron solo las actividades consideradas esenciales eh, y por lo tanto hay el impacto en materia de generación de, de, de ingresos, sobre todo como vos decías para la parte más baja de la pirámide fue de un impacto muy, muy significativo. En su momento nosotros habíamos hecho una estimación de cuánto era la población eh, que quedaba comprendida, la población ocupada que quedaba comprendida eh, en esas actividades eh, que eran consideradas esenciales y eso aproximadamente era el 40% del empleo privado total. Eh, de nuevo, considerando que todo el país estaba en la misma situación, ¿verdad? Eh, y era, uh -huh. si uno le sumaba al sector público, era aproximadamente la mitad de, del empleo que, que seguía funcionando, más o menos normalmente, y la otra mitad, por decirlo rápidamente, estaba en su casa, sí que en el mejor de los casos podía teletrabajar, pero que en su gran mayoría no era así. ¿Y qué grupos quedaban comprendidos justamente en ese 60% del sector privado, la mitad del empleo total si consideramos el empleo público, estaba en su casa sin poder realizar sus tareas normalmente? Bueno, la gran mayoría eh, eran o cuenta propistas trabajadores independientes por cuenta propia de baja calificación, lo que llamamos cuenta propia de oficio, ¿sí? el plomero, el gasista, el electricista, o un conjunto importante eh, lo componían los trabajadores asalariados informales, los ¿no? registrados en la Seguridad Social. Entonces, obviamente son dos conjuntos de población ocupada que se ubican a la parte inferior de la distribución, que en promedio tienen salarios más bajos, con lo cual ahí el impacto de ingreso nulo directamente, porque se imaginan, pensemos en la situación de justamente algún cuenta propia de oficio, ¿sí? en abril, sobre todo en, en abril, mayo, los meses más fuertes de, de confinamiento y de aislamiento social, claramente estaban en su casa sin recibir pedidos y sin poder realizar sus tareas en, eventualmente si recibieran algún pedido o un conjunto muy pequeño de ellos. Entonces obviamente el impacto en esas familias, que además se verifica lo que nosotros observamos, es que cuando tenemos, hay un conjunto importante de hogares en donde todos sus miembros adultos están en la misma situación, ¿sí? En donde no es solo una, uno de los individuos adultos que es cuenta propia y al lado tiene un asalariado o una asalariada formal, sino que hay mucha correlación en la inserción laboral de los adultos en el hogar. Entonces, había aproximadamente un 40% de hogares que corrían riesgos muy elevados de haber perdido completamente sus ingresos o haberlo perdido en una magnitud significativa. Entonces, en ese sentido, uh -huh. obviamente, el, el impacto en términos de generación de ingresos totales del hogar y por supuesto el impacto en la pobreza era muy, muy elevado. Nosotros hicimos una estimación en donde la pobreza se elevaba alrededor de 20 puntos porcentuales 20 puntos porcentuales en este conjunto de hogares que tenían algún miembro con riesgo de haber perdido el empleo o de haber perdido los, los ingresos. ¿no? Con lo cual el impacto, especialmente obviamente en ese grupo de población, es muy muy elevado. Roxana, y a nivel de indigencia, es decir, de no alcanzar la canasta o los ingresos suficientes como para comprar alimentos o una canasta elemental... Bueno, en ese grupo de hogares era también muy elevada, alrededor de 15% más o menos, eh, un poco menos obviamente porque el, el valor de la canasta es más bajo de indigencia que de pobreza, pero de todas maneras el impacto, digo porque, porque en algunos casos eh, los hogares se quedan sin ingresos, o sea ¿qué es lo que está compensando los ingresos en esos hogares? Lo que obtienen de, de las políticas que se han implementado, digamos, ¿no? Y en particular esos hogares, eh, eh, si están percibiendo algún de las políticas eh, si son beneficiarios de alguna de las políticas que se han implementado es básicamente el ingreso familiar de emergencia que por supuesto eh, que cubre una parte de las necesidades, cubre una parte de las, de las pérdidas de ingresos laborales en el hogar, pero por supuesto no llega a cubrir completamente, con lo cual de todas maneras la situación termina impactando de manera muy, muy intensa en un conjunto muy importante de hogares de nuevo, hoy la situación es más heterogénea porque como ustedes saben además son de, del interior, la situación es distinta en Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires respecto al interior, con lo cual obviamente ahí ya hay alguna, alguna reactivación, sobre todo si uno lo compara con, con acá con la Ciudad de Buenos Aires, pero que por supuesto además más allá de que uno libere y diga bueno, se terminó el confinamiento, obviamente la reactivación económica eh, no va a ser de la misma, o la situación económica no va a ser eh, la misma que teníamos previo a la pandemia, piensen que para el año... Las estimaciones que hizo, por ejemplo, el FMI en términos de nivel de actividad de la Argentina es que el Producto Bruto Interno va a caer aproximadamente 10 puntos porcentuales. Con lo cual, digo al final del camino, al final del año, vamos a, a ver una situación laboral y social mucho más compleja de la que ya teníamos ¿sí? previo a la a la pandemia. Eso no solo sucede en Argentina, va a suceder en todo el mundo y en particular en la región, pero el punto importante es que Argentina ya venía con una dinámica laboral y social muy compleja y sobre esa situación particularmente eh, compleja es que se suman eh, estas dificultades acarreadas por, por la pandemia. ¿no? ¿Tienen alguna medición, Roxana, de cuántos puestos de trabajo que antes estaban registrados se perdieron? No el negro, porque el negro, viste es mucho más variable y puede volver e irse casi sin registro, con un registro relativamente eh, difícil, digamos, ¿no? Es difícil de registrar. Pero el blanco, es decir, que supone un vínculo jurídico más estable, más sólido, que se rompe en función de la, de la, de la crisis. Eh, eso también, digamos, para nosotros es muy importante. ¿Ustedes vieron alguna, algún cambio ahí, alguna, algún dato importante? Sí, mira, déjame contarte varias cosas porque además es interesante un poco mirar también lo que está pasando en la región, ¿no? Porque obviamente con estas son, es interesante porque son tendencias obviamente comunes en términos uh -huh. del shock macroeconómico, pero los ajustes luego en el mercado de trabajo no necesariamente son los mismos a lo largo de esta fase, larga que nos acompaña y nos va a acompañar asociado a la pandemia, pero además no son los mismos en los distintos países de la región, justamente un poco por lo que vos decís, porque obviamente la composición diferencial del empleo entre empleo registrado y empleo informal hace que los ajustes globales del mercado de trabajo puedan ser diferentes. ¿no? Y digo, y además en, en las distintas fases que vamos transitando asociados a la pandemia y el confinamiento. A ver, cuando uno mira los datos que tenemos, hasta donde tenemos datos de, de registros administrativos, ¿verdad? Los datos de ANSES por ejemplo, para, para observar la dinámica del empleo registrado en la seguridad social, en lo que uno llama el empleo formal la verdad es que hasta el último dato que teníamos eh, estamos esperando datos más actualizados, pero no había una caída en el empleo registrado, en el empleo formal y eso era esperable, porque como ustedes saben, está el programa eh, que sostiene, digamos, el programa eh, que, que permite sostener de manera al menos parcial eh, los salarios de, le, de los trabajadores formales y por lo tanto era esperable que, que el impacto, por lo menos inicial, ¿sí? por eso digo que esto puede ir cambiando a medida que se extienda eh, la crisis macroeconómica que se extienda el aislamiento eh, asociado a la, a la pandemia, pero digo, hasta ahora no estábamos observando eh, una caída en el empleo registrado y eso tiene que ver justamente con las medidas de sostenimiento ¿sí? de, del empleo, del empleo formal la medida de sostenimiento a las empresas en particular... ...y luego aquellas medidas que apuntan a sostener el vínculo de, del empleo... ...en las empresas, que tiene que ver justamente eh, con estos programas... ...que, que mencionaba eh, recién. Entonces, no es extraño, en otros países que han implementado también... ...medidas de sostén para el empleo formal, también se observan pocas caídas... ...o incluso cierta estabilidad en este empleo, que de nuevo, eso veremos que sucede una vez que estos programas eh, se empiecen a, a retirar y que además la crisis eh, macroeconómica va a continuar, más allá del aislamiento, porque digo eso pues, digo, si uno mira a lo largo del año y las proyecciones son de 10% de caída, significa que vamos a tener periodos de reducción del PBI más allá de lo que hemos tenido eh, hasta ahora. Y eso tiene que ver con que aún si se levanta por completo el confinamiento, la capacidad de compra de, de, de la población obviamente va a estar reducida, hay ahorro precautorio, todo eso hace que si quieren la segunda vuelta por el lado de la demanda esté debilitada y por lo tanto entonces eso se va a observar también, va a tener un correlato en el mercado de trabajo. Pero en realidad cuando uno mira el empleo formal no es el que está cayendo y de hecho déjenme dar un ejemplo, por ejemplo en México, ¿sí? México registró, por supuesto los números son distintos a los nuestros por, por, por la escala, pero México registró en abril respecto de marzo una pérdida de 10 millones de puestos informales. ¿sí? El empleo formal cayó, pero se redujo mucho menos y por lo tanto, de hecho, aparece un, un dato que es extraño en el medio de una crisis tan profunda es que, que aumenta la tasa de formalidad o se reduce la tasa de informalidad. Pero es que se desplomaron, se destruyeron los puestos informales, sobre todo aquellos que vienen justamente de cuenta propismo, que después si uno compara mayo con abril, por ejemplo, ya empiezan lentamente a recuperarse, porque es población que déjenme ponerlo en estos términos, necesita salir a buscar trabajo, necesita salir a buscar un ingreso, porque como vos bien decías Ignacio, es población que no accede obviamente a los mecanismos formales o de sostén de ingreso o mecanismos formales desde la protección social, con lo cual es población que apenas uno abra la puerta, obviamente va a salir a a buscar empleo, que por supuesto absolutamente informal, absolutamente precario, pero que alguna recuperación de esa población que hoy probablemente esté considerada como inactiva, ¿sí? o está en su casa sin empleo y sin poder, obviamente, hacer una búsqueda activa de empleo. Entonces, no necesariamente el desempleo es un reflejo de la magnitud que está teniendo esta crisis en todo el mercado de trabajo, porque una parte importante, y eso también lo estamos observando en el resto de de la región es que una parte importante del empleo que se pierde es población que no necesariamente va al desempleo. Piensen que para estar desocupado uno tiene que estar sin un puesto de trabajo y haciendo una búsqueda activa de empleo. En este contexto es muy difícil, digamos, ¿no? Muy difícil hasta físicamente, digamos, pues estamos en nuestras casas y no podemos hacer una búsqueda activa y además, ¿para qué, digamos, cuáles son las expectativas de conseguir un empleo en este contexto? Entonces eso también se observa en la región, que hay una masa muy importante de población que transita desde un puesto de trabajo perdido, ¿sí? especialmente un puesto informal, hacia la inactividad. Entonces ni siquiera se está reflejando en algunos países. ¿eh? En algunos países no se está reflejando completamente en tasas de desempleo abierta. Digo en algunos países porque otros países de la región han incrementado. Está la pérdida de puesto de trabajo que aún parte de la población, población yendo a la inactividad, igual impacta fuertemente en las tasas de desempleo. Entonces, en algunos países también observamos tasas de empleo que desempleo que están aumentando y es lo que probablemente observemos en Argentina cuando tengamos datos más actualizados. ¿no? Roxana, ¿y qué pensás que, eh, digamos, eh, qué tipo de salida puede llegar a, a, a, a, imaginar, a imaginarse en el futuro? Es decir, si basta con una política de demanda efectiva, digamos, de gasto público, eh, que, que intenta reactivar la economía o eso no, o, o por el contrario va a ser necesaria una transferencia directa de ingresos a estos grupos que quedan, digamos, sin nada sin contención Mira está la, la, la magnitud de la crisis que, que me parece a mí, por lo menos en mi opinión, es vos no podés resolver eh, los impactos negativos que estás teniendo en el mercado de trabajo y que vas a tener solo con un instrumento. Eh, primero, por el alcance mismo del al instrumento, pero segundo, porque tenés tanta heterogeneidad entre la población que de, te estaría necesitada de recibir algún apoyo financiero, algún apoyo económico es que, que, te, que te obliga de alguna manera a tener distintos instrumentos porque la población receptora es diferente y uno, digamos puedes tener, si querés, un paraguas general, pero con ciertas especificidades respecto de cuál es la población a la cual pretendés llegar con esos instrumentos. Entonces, por un lado yo creo que de hecho son instrumentos que se han venido aplicando en Argentina y también en los países de la región. Por un lado el sostenimiento de la relación laboral yo creo, considero que es muy importante ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno mantiene esa relación laboral estás protegiendo, entre otras cosas, el capital humano específico que se generó en esa relación laboral, en ese matching entre empleador y trabajador o entre puesto de trabajo y trabajador, con lo cual eso es un punto importante, pero además manteniendo esas relaciones laborales, de alguna manera facilitas este duro camino hacia una nueva normalidad. ¿sí? O sea, cuando la actividad económica empiece a reactivarse, lo es más rápido si vos mantuviste esas relaciones laborales, porque no hay que salir a buscar un nuevo trabajador, no hay que capacitar a un nuevo trabajador. Entonces, aquellas medidas de sostén, que probablemente, dado el limitado espacio fiscal, deban ser redireccionadas hacia el grupo de empresas eh, más complicadas en esta, en esta pandemia, por ejemplo, en términos geográficos, si ahora el aislamiento empieza a ser, y ya lo es, heterogéneo, a lo largo del territorio del país, o a apuntar a ciertas empresas más pequeñas que han, sido, han estado en sectores o están en sectores más complicados. Obviamente el sector turismo está en la cabeza, pero no es solo el sector, obviamente, eh, afectado de manera significativa. Entonces, por un lado, vos tenés ese instrumento de proteger las relaciones laborales. Lo que pasa es que ahí estamos hablando, obviamente, del mundo formal. Estamos hablando de empresas formales y de trabajadores formales. Con lo cual, como todos sabemos, te queda fuera de ese instrumento un conjunto muy muy importante de, de trabajadores, piensen para darle un número que antes de la pandemia teníamos para facilitar un poco el, eh, los números teníamos aproximadamente la mitad del empleo total eran asalariados formales, asalariados registrados a la seguridad social. Ahora la otra mitad se divide más o menos en partes iguales entre asalariados informales y la otra mitad o el otro cuarto Cuenta propias, ¿sí? en donde, o trabajadores independientes, pero donde la gran mayoría son cuenta propias no calificados. Con lo cual, quiero decir, si vos apuntás eh, todos tus instrumentos hacia el mundo formal, te quedás cubriendo aproximadamente a la mitad del empleo total, la otra mitad queda por fuera. Y la otra mitad, como decíamos, es en general, siempre sucede en las crisis, es la población más más afectadas, son los que tienen menores ingresos, los que tenían menor capacidad de ahorro y por lo tanto poder sostenerse en esta crisis por, por más tiempo. Y ahí hay otro instrumento que de nuevo uno puede discutir, puede moldear hacia adelante con ciertos parámetros, pero por ejemplo el ingreso familiar de emergencia intenta ser un instrumento para llegar a la población más vulnerable, que no está vinculada a un empleo formal, digamos, que no está vinculada formalmente al mercado de trabajo. Y ese es un instrumento que necesariamente va a tener que continuar. Digo necesariamente porque lamentablemente los impactos, sobre todo para ese conjunto de población, van a ser muy importantes, muy eh, negativos. Entonces, si uno quiere evitar el traslado directo que implica la pérdida de ingresos laborales hacia la pobreza, ¿sí? porque piensen que obviamente la mayor parte de los ingresos que generan las familias son ingresos desde el mundo del trabajo, ¿sí? y sobre todo para esta población que está ubicada en la parte inferior de la distribución. Si uno quiere evitar ese traslado directo de falta de ingresos laborales ingreso a la pobreza, ingreso a la indigencia, algún mecanismo de transferencia hacia estos hogares va a tener que, que continuar. De la misma manera que se estableció en el 2009, en el medio de la crisis anterior, la Asignación Universal por Hijo. Lo que pasa es que eso es una, justamente es una transferencia para los hogares informales, pero con presencia de, de niñas y niños, con lo cual hay, de alguna manera, te queda fuera ahí un conjunto muy importante de trabajadores y sus familias que no acceden a esa transferencia, entre otras cosas, por ejemplo, porque no tienen hijos. Entonces, ahí pero hay un conjunto importante de, de familias eh, que requerirían una transferencia de este tipo y que no estaban cubiertas y que ahora, digo, el IFE alcanzó una población muy, muy importante. Quizás de ahí hay que hacer un análisis de cuál es la población eh, más necesitada, más vulnerable. Y entonces, de nuevo, dependiendo de la capacidad fiscal eh, que pueda tener el país, que sabemos que es muy limitada, bueno, como uno redirecciona esos fondos para alcanzar justamente a esta población que más lo necesita en este contexto. Muchas gracias Roxana por esta, por esta breve entrevista, para nosotros es muy interesante compartir estas opiniones, conocer el trabajo que ustedes están haciendo y realmente, bueno, felicitaciones por, esta, por estos aportes tan, tan importantes. Muchas gracias a ustedes. Era Roxana Mauricio, vamos a otra tanda y enseguida volvemos con más Economía de Bolsillo. Hasta las nueve y media de la noche estás en Economía de Bolsillo, en la radio de la universidad.